Eh, ...entendido que existe en Chile para millones de familias. Eh, íbamos a juntarnos mañana, pero creemos que la urgencia del momento amerita hablar hoy día y hacerlo además de manera eh, unitaria, eh, pensando en eh, las millones de mujeres y familias que hoy día lo están pasando mal y tienen angustia, tienen miedo eh, y tienen desesperanza. Y en ese contexto creemos que eh, el país eh, merece de nuestro trabajo un unitario y nuestra tra nuestro trabajo unitario eh, parte por eh, consensuar cosas mínimas. Y dentro de las cosas mínimas es pedirle al presidente que entienda eh, que hoy día eh, su gestión es fundamental y que eh, frente a horas críticas para nuestro país, el presidente Sebastián Piñera eh, y su gobierno, nos están empujando a una estabilidad absolutamente precaria. La incompetencia de la gestión del presidente de la República no solo ha generado una serie de políticas públicas inadecuadas, eh, que son absolutamente ineficientes en momentos tremendamente duros y complejos, con ayudas que eh, no califican para la ciudadanía, que cuando la ciudadanía trata de acceder a ella se encuentra con un signo en rojo que señala que no califica o porque son muy pobres o porque son muy ricos para el Estado. Y además, eh, eso hace que eh, no puedan eh, sentirse amparados y protegidos por eh, el Estado, y en este caso el gobierno, quien gobierna. Y frente a la única esperanza que tienen, eh, que vislumbran, que ni siquiera es para todos, solo para nueve millones de personas, el gobierno eh, aparece bloqueándosela. Eh, lo que obviamente eh, enfrenta a hombres y mujeres a una situación de eh, desesperanza completa. Acudiendo al Tribunal Constitucional, eh, el presidente de la República eh, no entrega una salida a las necesidades de la ciudadanía y, por el contrario, la arrincona y la humilla, generando un ambiente que es absolutamente eh, enra enrarecido. Y vemos. Eh, con estupor eh, y con, debo decirlo también, eh, con profunda frustración que el presidente de la República se empeña una y otra vez en gobernar para la inmensa mayoría del país, incluso para los propios. Y quiero decir acá, porque lo decíamos ayer y lo hemos comentado con Paula, que uno no entiende eh, cómo no se visualiza que con eh, la responsabilidad que ha tenido Chile en años, que con los ahorros que tiene, que con su infinita eh, capacidad de poder endeudarse, hoy día somos los país, de los países con menos deuda, pu, eh, pu, deuda neta y bruta en el mundo. Creo que nos ganan dos países, no se, es más audaz para proteger a la ciudadanía. En el 82, el país se endeudó en un largo periodo de tiempo en 90 mil millones de dólares. Hoy día. Hoy día el país no es capaz de hacerlo por las familias. El 82 lo hizo por la banca, alegando que había que proteger los empleos. Hoy día necesitamos que se haga por las familias de nuestro país. Y en ese contexto, eh, Paula va a continuar. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Jimena. Eh, gracias a, a todos ustedes por, por acudir a este llamado. Eh, yo coincido con el, con el diagnóstico que Jimena entrega y con la situación por la que estamos atravesando como país y queremos ponernos en el, el, también del lado de las soluciones. Creemos que a pesar de todo esto que, hemos, que Jimena, Jimena ha descrito, aún el gobierno tiene y el presidente Piñera tiene la oportunidad de inventar eh, esta seguidilla de errores que solo han entregado incertidumbre y malestar en la, en la población. Presidente Piñera no siga peleando contra los chilenos y chilenas que más necesitan. Por el bien del pueblo de Chile, es imperioso que retire el requerimiento que hizo ante el Tribunal Constitucional y entregue calma a su país. Igualmente, creemos urgente que adopte las medidas para otorgar una renta básica universal de emergencia, como se le ha venido planteando desde hace ya mucho tiempo. A cada familia de nuestro país una renta básica universal de emergencia que les permita poder planificar los meses que vienen, tener la tranquilidad e ir retornando poco a poco a una cierta normalidad. La renta básica universal de emergencia que proponemos es de un monto mínimo de 600 mil pesos mensuales hasta diciembre del año 2021, y de esta manera también se hace necesario para el debido eh, financiamiento de esta propuesta, llevar adelante las modificaciones tributarias que permitan garantizar, como decía, el financiamiento de las medidas necesarias para el enfrentamiento de esta crisis. Esperamos que en este momento el país prime la sensatez Escuche y deje de darle la espalda a Chile y gobierne. Muchas gracias. ¿Se abren preguntas si alguien lo desea? Hay silencio. ¿Sí? No hay mucho interés. Pues. Oye, nosotros la verdad es que con Paula eh, creemos que hay que pasar a, a, la, a las propuestas. Eh, ayer hacíamos ya eh, desde nuestro comando eh, propuestas en el orden de sentarnos a conversar. Hoy día se lo he señalado al ministro de Hacienda. Creo que hay que buscar eh, un camino que permita enfrentar el camino que viene por delante, que es muy complejo y... Y como nos recordaba hoy día muy bien Yasna, nadie se humilla por la patria. Eh, lo dijo Eduardo Frei Montalva hace años atrás. Y hoy día, Paula y yo, de manera humilde eh, y, y franca, eh, le pedimos a Sebastián Piñera, al presidente, eh, piense en la patria, que piense en el país. Eh, y que obviamente, al, al hacerlo, va a gobernar por hombres y mujeres que requieren que él se ponga en el lugar de los que hoy día no tienen. Y, de que, y que sin la ayuda del Estado no van a poder enfrentar esto, eh, más que los que han puesto. De cada cuatro pesos, lo hemos repetido tantas veces, tres lo han puesto en los trabajadores.